Bueno, estamos con Carlos Sotermin, que además de ser un jefazo en una empresa del grupo Alibaba y por las Filipinas, es fundador de Disco Datu Dao y un inversor en todos estos temas, cripto, NFTs y demás. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien, tío. ¿Qué tal? Muy bien. Ganas de, de aprender de ti porque, bien. bueno, yo, yo participo en Disco Datu Dao, pero pierdo hasta la pista de todo lo que movéis y lo que hacéis, pero bueno, a mí no me sirve para seguirte la pista, así que a, uh -huh. aprender de Carlos aquí. Bueno, genial. Yo he encantado de compartir y la verdad es que yo siempre digo que de esto tampoco sabe mucho casi nadie porque son cosas tan nuevas que vas todo el día intentando, intentando estar al día y aprender. Ya, yeah. es, es lo que tiene, ¿no? Que esto fue, se creó ayer, como quien dice. Sí, sí, sí, totalmente. Lo primero, ¿qué es Disco datuda o Cuéntanos un poquito que, de qué va esto. Bueno, realmente lo que tenemos es una comunidad. O sea, al final, eh, esto surge de una serie de amigos que vivimos en el sudeste asiático que que llevamos mucho tiempo mirando temas de cripto y interesados sobre todo en la parte más de Play to Earn y que vemos que es que sales a la calle a tomar un café y la gente está jugando a los juegos. Y están jugando porque los juegos no están mal, bueno, algunos están un poco mal, pero porque los juegos son medio entretenidos, pero sobre todo porque se gana dinero, ¿no? Y, y esto, especialmente durante la pandemia, fue algo que al principio de la pandemia, que pasó bueno, pues de, de 0 a 100, ¿no? eh, con una serie de juegos, al principio fundamentalmente Axi Infinity, pero luego ya bastantes más, pues eh, Gala, Pegaxi, eh, Splinterlands. Y lo que ha pasado es que básicamente con la posibilidad de ganar un dinero muy atractivo en estos países, porque dependiendo del jugador, la gente gana 80, 90, 100, hasta 200 dólares al mes, eh, la adopción de tecnologías de cripto está volando y la gente que está acostumbrada a jugar, ni siquiera gamers, gamers, pero a jugar y a pasar tiempo en internet realmente con una aplicación, pues tiene un incentivo muy fuerte para, para probar todo ese tipo de cosas. Y nosotros, al final, estando allí, teniendo bastantes amigos de, de este mundillo, la gente de, de YGG, que son el mayor guild del mundo, eh, ahora comentaremos un poco lo que es el guild, ¿no? Pero son una de las mayores empresas de este mundo de, de gaming para cripto y de web 3. Eh, Axi Infinity que está en Vietnam, o sea, ha sido muy interesante porque todo este tipo de proyectos están en el sudeste asiático. Y yo creo que es la primera vez en la que el sudeste asiático realmente lidera todas estas tecnologías por un tema de adopción y de casos de uso, porque tienes 800 millones de personas y pues del número de jugadores de todo este tipo de cosas, el 50, 60, 70% están en estos países, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, teníamos mucho acceso, llevamos tiempo viéndolo. Y lo que pasa es que lo estás viviendo, lo estás entendiendo de cerca, conoces cripto, conoces blockchain, pero esto te queda un poquito lejos, ¿no? Oye, pues vamos a profundizar en esto para que nos esté escuchando. Play, play to Earn, ¿no? Que son ese tipo sí. de juegos. ¿Qué narices ganas? O sea, por acaso, sobre el papel suena muy guay, pero ¿cuál es, cuál es la ¿Qué ganas? ¿Cuáles son los economies? ¿Cómo pueden puede, cómo puede ganar cosas jugando? O sea, suena raro. Bueno, es que aquí hay de todo, ¿no? Y por eso nosotros... No somos un fondo, no somos tal, no somos, somos una comunidad de amigos. De hecho, no está ni abierto. O sea, están amigos, bueno, tú porque eres colega, gente así es, amigos, eh, donde lo que hacemos realmente es eh, invertir nuestro tiempo y compartir las oportunidades en las que nosotros ya en un principio estábamos por nuestra cuenta. Porque eh, al final yo conozco, por ejemplo, a la gente de YGG desde 2018, 2019, cuando, cuando esto era, era muy, muy pronto. ¿no? ¿Qué pasa? Que el mundo del play to earn, lo que fundamentalmente se acelera en 2020 a raíz de la pandemia, eh, y luego ya en 2021 ha sido el gran crecimiento. Eh, yo creo que está mal llamado para empezar. El, el nombre está, está mal nombrado. O sea, el Play to Earn es un, poco, es un poco engañoso en realidad, ¿no? La realidad es que ahora mismo están intentando moverse hacia Play and Earn. Oye, tú juegas y algo ganas o no ganas o lo que ganas no vale mucho. O sea, está intentando cambiarlo. Pero lo que pasa al final es que la mayoría de estos proyectos de gaming lo que tienen son dos tokens. Entonces, lo que tú ganas depende realmente de los tokens, con lo cual puede ser mucho poco regular, pero no, no es un sueldo. Entonces, muchas veces la gente lo vende como, bueno, ganancia segura, pero sabemos cómo funciona el mundo de cripto y realmente con tanta volatilidad, pues hay meses buenos, meses malos. Lo que se busca en general en todos estos proyectos son juegos donde en lugar, y, y esto es una tendencia que ya viene... De, desde hace mucho tiempo. De hecho, viene de Fortnite y viene ya de, bueno, todo el tema de Roblox. Lo que se busca es que en lugar de tú jugar un juego de Sony, de PlayStation, donde no tienes, no eres dueño de nada, porque realmente todo lo que juegas, todo lo que pasa le repercute a otro, tú juegas con un NFT, ¿no? Un non fungible token, un personaje, un carácter que tú, eh, es tuyo, es único eh, y tú eres el dueño de ese carácter y tú, a raíz de tu juego y de lo que generes, eh, te quedas todo ese beneficio. Entonces, claro, es una posición muy distinta porque al final es como si tú estuvieras jugando al FIFA. De hecho, bueno, Solar es uno de los proyectos también que está pegando muy fuerte en todo este mundo de blockchain. Es como si estuvieras jugando al FIFA, pero los 10, los, los 11 jugadores que tienes ahí fueran tuyos. Entonces, todo lo que consiguen, las estadísticas, lo que se venda, te repercute a ti. Y claro, esto que es en principio es un concepto un poco utópico, lo que pasa es que cuando el mercado se desarrolla y hay tantísimo volumen, pues la, el valor material es muy, muy alto. La gente siempre habla, oye, es un Ponzi, no es un Ponzi. Lo puedes llamar como quieras. Yo no creo que sea un Ponzi por un tema muy sencillo. Y es que, evidentemente, hay una parte que es una demanda muy inflada. Cuando entran, ahora mismo están jugando Axi 8 millones de jugadores al día. Entonces, cuando entran 8 millones de jugadores al día, pues hay una parte de demanda muy inflada. Pero hay una actividad real, ¿no? Todos estos proyectos tienen un marketplace, donde los, los NFTs se están vendiendo y se queda una comisión. Cualquier NFT de estos vale bastante dinero porque incluso ahora que Axie ha bajado, te sigue costando 200 euros comprar un personaje de Axie para empezar a jugar. Y, claro, con lo que se genera, o sea, los tokenomics, ¿no? lo, con el dinero que se genera y con las ganancias, luego toda la economía del juego te va repercutiendo. Entonces, a ti, cada vez que completas una misión, que ganas un, un torneo, que, que vences en un combate, te van generando tokens, lo que sería el utility token. Entonces, tienes dos tokens, ¿no? El, el token denominado del proyecto que sería AXS, por ejemplo, en el caso de Axi, Y el utility token, que es en el que te están dando como premio por conseguir misiones y por, por desbloquear niveles, que es SLP, SM, eh, Smooth Love Potion. Entonces, claro, todo eso tiene un valor económico y en general siempre se intenta que los tokenomics estén equilibrados, de forma que si se está generando mucho dinero en el juego, Entran más jugadores, se venden más personajes, el propio token del juego también va a crecer. Con lo cual, bueno, es un mundo increíble. Ahora mismo hay más de 50 proyectos de, de Play and Earn, de Play to Earn. Eh, nosotros estamos en 30 y, bueno, y cada día sale una cosa nueva. Y lo, lo curioso y lo interesante es, para mí, es el concepto. Independientemente de todo, es el concepto de que tú eres el dueño del personaje y que el beneficio que se obtenga sea mucho o poco es para ti. Y, evidentemente, en países en desarrollo, en países que, bueno, con sueldos muy bajos, esto es un sueldo, o sea, muchos jugadores hacen 100, 120 dólares, que es más de lo, o, o lo mismo que ganan en su trabajo a tiempo completo. Perdón. explicación ¿Qué, qué, súper larga, pero bueno. No, no, no, qué bueno, qué bueno. Aparte mola eso, le dices, ¿no? Que, que no es lo mismo la economía aquí, que la economía en el sudeste asiático y lo que dices tú, ¿no? Que hay gente que puede vivir de esto. ¿Cómo, cómo invertís al final? Eh, porque claro, en, vu en vuestro caso invertís en este tipo de proyectos, pero invertís en los NFTs eh, y creo que hay conceptos de scholarship, ¿no? Como, como, como de, de becas y este tipo de cosas. Cuéntanos cómo, o sea, cómo invertís y cuáles son las posibilidades de entrar que no sea simplemente jugar. Bueno, es que claro, este mundo, eh, y es, para mí es una de las cosas bonitas de blockchain, eh, desintermedia todo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. O Se han salido tantísimas figuras que puedes hacer mmm, prácticamente lo que quieras. Al principio eh, era muy limitado. Todas estas eh, iniciativas, todos estos proyectos surgen de la época de CryptoKitties, 2017, 2018. Eh, Gaby disson la gente de YGG, hacía... Crypto Kitties con la gente de Infinity, de X Infinity, de bueno, de Sky Mavis, que es el estudio de desarrolladores. Realmente esta gente lo que lo que probaba era las primeras formas súper básicas de NFTs en tecnología blockchain. O sea, aquello era muy, muy inicial. Yo me acuerdo cenar con ellos, que ahora son, bueno, multi, multimillonarios, el token creo que cotiza, bueno, cotiza en el token, la valoración son como mil millones de dólares y tal. Eh, y yo me acuerdo verles y eran como unos tíos raros jugando a Pokémon. O sea, unos tíos con una cosa así muy, muy primitiva. Pero claro, a medida que va evolucionando, surgen muchas figuras. La primera figura que surge es la del escolar. Eh, y surge, pues, como todo, medio improvisado. Cuando yo me acuerdo, pues, a principios de 2021, cuando muchísima gente empieza a ver que se está ganando dinero, pero no puede gastarse 900 dólares en montar un equipo, pues, se apañan. Oye, te pago yo el equipo. Oye, yo compro 50 y os los alquilo. Entonces, se van buscando todo ese tipo de figuras. La primera figura es el scholarship, que es básicamente hay un socio capitalista que pone el dinero y, y luego un, un equipo, unos jugadores que juegan y se va a un revenue share, se comparte un porcentaje de las ganancias. ¿no? Esa era la forma inicial. Eh, dicho eso, es que no tienes ni siquiera que llegar ahí porque la gente que yo conozco de Axe Infinity, tengo algún amigo que compraba, en general, en NFT siempre los, los personajes valen más o menos dependiendo de los atributos y de la rareza. O sea, casi todo, tienes varios, varios segmentos de rareza, ¿no? Mystic, eh, Epic, todos van por segmentos. Yo tengo algún amigo que en su día viendo esto compró 15, 20 Mystic, que es un poco el segmento más alto de rareza. Eh, y ahora mismo valen mil dólares cada uno. O gente que compraba tierras, o sea, muy típico del metaverso, ¿no? Compraban land en Axie. Y Tierra en su momento, yo me acuerdo a mí cuando me lo, me lo comentaban, valía nada, o sea, poquísimo. Y ahora vale, lo más barata son mil dólares. O sea, que, que realmente escolar scholarship es un concepto muy bueno, pero también tienes la opción de toda la vida de capitalista, de comprar y esperar. Y, y en este caso, sobre todo en el mercado de NFTs, igual que la gente que hace con NFTs de arte o con collectibles en, en OpenSea, puedes hacer muchísimo dinero también en eso, ¿no? Y entonces hay muchos formatos, ¿no? El formato luego ya más sofisticado, eh, que claro, es que esto es un mundo. El siguiente formato es el Guild, que es, bueno, el más grande es Guild Guild Guild, que es eh, con base en Filipinas, que es un poco la inspiración que nosotros siempre hemos tenido para todo esto y de quien más he aprendido yo, pues son, son buenos amigos. Realmente los Guild son asociaciones de jugadores. Entonces ellos dicen, oye, un segundo, aquí hay tres problemas. Problema número uno, que la gente no tiene acceso. Problema número dos que los que tienen acceso son malísimos jugadores. Porque, claro, lo que pasa es que cuando se está ganando dinero, en Filipinas están jugando las abuelas. No está jugando el gamer que, que vea el chocas por las noches. Están jugando las abuelas que no saben. Y, eh, entonces, dicen, ¿cómo podemos trabajar esto? Primero, vamos a levantar dinero para poder comprar a unos precios atractivos o ir directamente al proyecto y comprar antes de que lo lancen, antes de que tengan tokens o comprar 3 millones de euros de, de NFTs, con lo cual me hacen un descuento. Segundo, vamos a crear los managers, que es la figura intermedia, que es literal como un equipo de gaming. Tener gente muy buena, que haya jugado por su cuenta, que sepa de qué va el tema, que sean capaces de, de ayudar y enseñar a los jugadores, con lo cual sube mucho el rendimiento del equipo. Y, y luego vamos a ser capaces, de a raíz de tener todo este sistema de inversión, de el dinero que se gana de scholarships, y lo que entramos a descuento y las participaciones de los tokens, vamos a poder ya levantar dinero. Y, bueno, sale todo el, todo el círculo de levantar dinero contra eso, financias. Entonces, se va financiando. Y levantar dinero de Dansejo Robich y tal, ¿no? Entonces, creo que son un poco estas tres fórmulas. Tú puedes comprar los tokens, que, de hecho, muchísima gente lo hace muy bien simplemente comprando el token. El token de AXI el año pasado hizo un 1.200%. Entonces, eh, me pasa lo mismo. Igual, oye, ¿no quieres jugar? Yo, de hecho, a muchos amigos que no quieren jugar, les digo, ni te preocupes. Te compras tres bichos, tres NFTs, metes mil euros en el token y el año que viene lo miras y, y ya me dices. O sea, realmente la gente se complica mucho y la gestión de escuelas y la gestión de juegos es complicada porque tienes mucha gente, tienes mucho dinero, pagos moviéndose, tienes que enseñarles. Y además, a medida que el mercado madura, se vuelve mucho más complicado porque. Al principio en Axie ganaba dinero todo el mundo. Te pagaban por completar cuatro misiones que no eran competitivas. Tú entrabas al juego, dabas cuatro clics, pasabas tiempo y te pagaban. Bueno, un juego en fase muy inicial que quiere tener tracción, te paga pues, por participar. Pero ahora ya para que te paguen tienes que estar entre los mejores jugadores, tienes que conseguir una cuota mínima, tienes que ganar un mínimo de combates. Entonces... Eh, realmente las scholarships y, y bueno y todo lo que es la gestión de estos guilds es más complicado de lo que parece mientras que participar en un proyecto a través de comprar el token o participar a través de tener nfts es súper sencillo no es súper interesante todo esto. Como con lo que has ido diciendo un poco, sobre todo las guilds, a mí se me conecta mentalmente mucho con el mundo de los eSports. ¿no? Es, sí. y, y, y acercándolo a lo, a lo complejo que es el mundo del deporte competitivo, como puede ser el fútbol, la NBA o demás. ¿Tú lo ves como una transición de los eSports a las grandes industrias del ocio o, o no está conectado? Yo... Aquí, evidentemente, no sé muchísimo ni de eSports, ni muchísimo de blockchain. Yo le meto muchas horas y quiero entender y aprender. Y creo que nadie sabe qué va a pasar, pero hay tres patrones claros. El primero es, como ha pasado con todo en blockchain, en el momento en que tú pasas a ser dueño de lo que generas, es muy difícil que dejes de hacer eso. Es decir, esto es como... Como cualquier cosa. Cuando descubres y de repente ganas lo que sea, sea mucho o poco, pero tú tienes tu personaje y tú ganas, va a ser muy difícil que la gente que se ha acostumbrado a esas dinámicas no demande la misma dinámica en cualquier otra cosa. Entonces, ese es un tema que está claro y que los propios estudios de videojuegos están considerando. Ya hay muchos proyectos desde Epic Games, incluso, bueno, Ubisoft y proyectos ya de, de las grandes empresas de, de desarrollo de videojuegos que están añadiendo NFTs y que están incluso públicamente diciendo que, bueno, que vamos a ver cómo se reparte el dinero, que a lo mejor compras tu personaje y luego tampoco ganas mucho, pero es tu personaje. O sea, eh, creo que la disrupción está aquí para quedarse porque ese concepto está claro. ¿no? La segunda parte es que eh, lo que es evidente es que el desarrollo de este tipo de Play to End y de este tipo de videojuegos es infinito porque los primeros juegos eran bastante primitivos al principio Axi, bueno, es como Pokémon, 3 contra 3, te pegas en, un, en una batalla, pero ahora mismo los últimos juegos, por ejemplo, Citan o Genopet, son juegos muy disruptivos. Citan es un juego muy bueno. O sea, se parece como a World of Warcraft, 4 contra 4, en escenario, con 50 tipos de personajes, con 20 técnicas. Entonces, los juegos ya están evolucionando y se están volviendo mucho más atractivos, ¿no? Y, y yo creo que hay una parte también muy clara y es que en el momento en que hay tal Incentivo económico, porque todos estos proyectos están levantando muchísimo dinero. Eh, Ax Infinity o, bueno, YGG, todo esto estamos hablando de proyectos que están ya en, en casi 10 mil millones de dólares. Entonces, cuando hay tal incentivo económico, no tiene sentido no entrar. Otra cosa es que los estudios de juegos monten una división aparte o hagan lo que sea, ¿no? Y para mí, la última derivada, te comentas, creo que hay tres partes, la última derivada es todo el tema del metaverso, que, bueno, a mí es una palabra que odio y que, bueno, que que a ver si está intentando ahora apropiar eh, la gente de Facebook y tal, que bueno, yo creo que, que tienen muy pocas opciones y que al final el metaverso va a ser abierto. Pero hay una realidad y es una realidad demográfica y es que a la gente joven, y tú miras las encuestas, la gente por debajo de X años asigna un papel súper importante a su identidad online. Entonces y llega un momento en el que casi la, la frontera entre la identidad online y offline les cuesta, ¿no? Y, y están dispuestos a pagar por eso. Entonces llega un momento en el que Tú, como Corti, con tu avatar, con los juegos que juegas, con las cosas que disfrutas, con tu perfil en YouTube, con tal, eh, a lo mejor te sientes mucho más dispuesto a pagar por tener las zapatillas de Gucci en el metaverso que en el mundo real. Eh, entonces se están juntando ahí todas las dinámicas de, de arte. Por ejemplo, a mí me encantan los NFTs de arte, estoy en varios clubs, de moda. Eh, ahora hay varios proyectos ya muy potentes, incluso eso. Lagam ahora estaba también entrando en estos temas. Y las dinámicas de donde la sociedad y los juegos empiezan a unirse, ¿no? Entonces creo que simplemente esa parte de, de juegos de espacio, de metaverso, de, de que la gente se exprese en, en, pues ya sea en un sandbox o en un decentraland o lo que sea, pero que tengas espacios donde la gente comparta, por ejemplo ahora hay un proyecto muy bueno en Solana que se llama Portals que en lugar de comprar tierra como tal, tú compras piso, o sea, estás como en tu piso, en tu calle donde interactúas con tus amigos. Creo que eso está aquí para quedarse y creo que los estudios de videojuegos lo tienen todo hecho Entonces, y tienen las, las IPs, ¿no? Tienen las patentes y tienen la, las marcas. Con lo cual, yo soy muy optimista sobre todo este sector. Creo que va a haber muchos altibajos y que habrá proyectos que fracasen y tal, pero creo que esto está aquí para quedarse y que al final, tarde o temprano, todo el mundo va a entrar porque ha entrado Facebook, porque ha entrado Microsoft. Tú lo viste, nosotros llevamos creyendo en esto 6, 7, 8 meses. Hay gente que lleva creyendo muchísimo más, con lo cual yo ningún mérito. O sea, yo creo en esto porque lo he vivido. Eh, pero de repente salió Facebook y es que al día siguiente yo encendí la pantalla y todas las posiciones que teníamos, toda la tierra que teníamos, todos los sandbox de, de central tal cual, se había triplicado en, en nada, en una semana. Entonces, creo que simplemente con que tenga la cuota adecuada de, de lo que es el mundo real, o sea, con que haya un 2, un 3% de, de, del gasto de la gente se traduzca en esto, eh, transacciones en, en Decentraland o en el metaverso o que gasten en su avatar o tal, es que son mil millones de dólares de industria. Entonces, bueno, yo creo que, que esto tiene muchísimo recorrido, ¿no? Totalmente. Eh, ahora que decías, eh, yo ya recuerdo en mis años de World of Warcraft donde dedicaba muchísimo tiempo a conseguir una armadura que ni siquiera era tuya porque luego no tenías el NFT, pero simplemente la tenías dentro del juego y le daba mucho más valor que a muchas otras cosas. Es decir, que esto se lleva, llevamos décadas viviendo en el mundo del Justo. gaming, pero, pero ahora da esta evolución. Exacto. Eh, quería hablarte también, has hablado de NFTs de arte, que sé que, que estás, por ejemplo, en GenArt y, y demás. Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión de, de todo esto? A mí me parece muy interesante, a mí me flipa aparte todo esto eh, generado por, por inteligencias artificiales, toda esta, esta corriente ¿no? de arte generativo y demás, ¿qué es lo que te atrae a ti de esto? Oye, no, es que, a ver, al final el problema de esto, y yo es algo que siempre comparto y, y va a sonar un argumento un poco falaz, pero... Yo no conozco a nadie que se meta en este mundillo y que pase tiempo y que le dedique tiempo y que no le interese. Seas quien seas, ¿eh? o sea, seas el tío de banca de no sé qué, de Goldman Sachs, o seas el gamer, o seas el, el friki de la biología que le gusta ver los patrones de las células representados. O sea, la gente que le dedica tiempo, y te estoy hablando de, evidentemente, sesgado porque estoy dentro, pero te estoy hablando de miles y miles de personas y gente que atraes o que le mandas algo y que se empiece a interesar, le encanta. Y la gente a la que le gusta blockchain le encanta... Eh, por lo general, ahora hay gente que no, pero general, a la gente que le gusta blockchain le encanta. Y gente que ni siquiera le gusta blockchain, le gusta esto y ve blockchain simplemente como un medio, ¿no? Entonces, para mí hay tres, tres vertientes claras. Una son los NFTs con utilidad, los clubes, los links DAO, las, las cosas, pull suite, DAO, o sea, todo este tipo de cosas. donde no, tú eres parte de un club y mucha gente paga por la comunidad. Eh, realmente, por ejemplo, board days y este tipo de proyectos de, de PFPs tampoco aportan nada más allá de la comunidad. O sea, el arte es una castaña, medio razonable y tal, pero no vale más. Pero aporta a la comunidad, aportan los beneficios y la utilidad. Porque no olvidemos que tú estás en Board Ape, si estás en un club en el que hay unos pocos miles de personas que tienen eso, que montan fiestas. Yo estaba en Nueva York en la semana de los NFTs y alucinas. O sea, tú estás en una fiesta con, con quien sea, con un DJ y todo pagado porque llevas tu, tu Board Ape. Entonces, esa es una parte. Hay una parte de perks y de beneficios para la comunidad bastante fuerte, que muchos de ellos ya te están dando beneficios. Por ejemplo, en el caso de LinksDAO es muy evidente. Oye, puedes jugar en estos campos de golf con tu NFT. Eh, en el caso de Pulse, tienes otros beneficios. O sea, todo tiene ya beneficios concretos. ¿no? Eh, y luego, en término último, estás pagando una IP, estás pagando una, una marca registrada que vale una pasta. Porque ya hay mucha gente que lo que hace es generar conceptos alrededor de su, de su Ape o alrededor de su punk o de lo que sea y cobrar royalty sobre eso. Dice, oye, mira, yo tengo este Ape y a Adidas le gusta. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a lanzar esta colección y ya me quedo un royalty de un 20%. ¿Cuánto vale eso? O sea, que es que nos reímos mucho, no, ah, un Ape, no sé qué, jiji, jaja. Pues que si tienes un Ape que está saliendo en televisión o que está saliendo en una colección donde tú estás cobrando un royalty y tu socio es un socio fuerte, Puede valer lo que quieras. O sea, que entonces ahí hay muchos temas y ya muchos de estos proyectos están creando su propio token. Con lo cual, ahí ya lo que vale, por ejemplo, en Ape, van a crear el token Ape, ya estás hablando de, de que tienes un token. De hecho, yo siempre me río mucho de estas cosas, pero cuando llevas un poquito de tiempo en estas cosas, la gente se vuelve, los busca airdrops. Están probando a jugar a mil cosas, a tocar mil cosas para ver si luego cuando hagan el airdrop a la comunidad les cae algo. Pero yo lo he vivido. Yo tengo muchos casos de amigos que te has gastado X, pero es que el airdrop es 5X. O sea, yo estaba en Super Rare, que es un marketplace de compra-venta de NFTs de arte, y el airdrop que hicieron fue salvaje. Eh, y te lo hacían en base a transaccionar, que ni siquiera era en base a lo que tú tuvieras, que a lo mejor habías estado vendiendo revendiendo y de repente tenías un airdrop de no sé cuánto. Igual ahora con LuxRare, con, con, con los de eso es. Entonces, yo creo que esa es una parte clara, ¿vale? La segunda parte es eh, el arte como tal, Vale lo que tú quieras que valga. Y a mí, una de las cosas que más gracia me hace todo esto es eh, lo de que la gente salva, se, lo guarda con el clic derecho y que no vale nada. No sé, si yo me hago una foto mañana delante de tu casa, ¿me he quedado con tu casa o no? Es que la casa es tuya. O sea, al final, la propiedad es la propiedad. Tú puedes sacarle la foto que quieras, no sé qué, pero estás pagando una propiedad. Y hay un tema muy claro y es que el arte, o sea, pues primero, todo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Eso es así. Vivimos en un mercado. De competencia y tal. Luego el arte eh, se hace mucho más accesible y mucho más líquido de esta manera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los creadores en el mundo normal necesitan pasar años y años entre galeristas, concursos, que alguien les valide, que les verifique, que el galerista se quede una cuota de no sé cuánto. Eh, lo tienen bastante crudo para, para popularizarse. Aquí yo he estado, yo he comprado, tengo algún NFT de, de niños, de niños pequeños. Eh, hay mucha gente que saca colecciones por su cuenta eh, con arte generativo y hace el minting en, en OpenSea o hace un minting por su cuenta muy sencillito eh, se desintermedia mucho todo se crea mucha comunidad y creo que lo importante luego es que ante todo la función del, de la gente que se dedica a, a hacer curation no la función de la gente que se dedica a, de, a decidir a, a segmentar a ver qué arte tiene sentido y hacer partnerships gana mucho más valor porque al final, bueno, eh, para que poder llegar a ciertos a ciertos mercados o para poder llegar a, a ser un superventas ventas en OpenSea que la gente te conozca, pues hay mucho modelo de partnerships. Tienes, por ejemplo, toda la gente de Gen Art que yo soy miembro, a mí me gusta mucho, que es un club que se dedican a hacer eso, curation de arte y, y en base a, los, a la calidad eligen artistas que luego solamente los miembros pueden comprar. Eh, ese es un modelo que a mí me gusta. Tienes toda la gente, por ejemplo, de, bueno, que es que esto, la gente yo creo que no es, no es ni siquiera consciente, pero que, eh, cuando tú estás viendo lo que está pasando ahora mismo con Artblocks, Artblocks lleva cientos de colecciones eh, y el modelo siempre es el mismo. Ellos como galeristas sacan la colección con el artista y luego se quedan un un Art Artblocks tiene muchísimas colecciones de, con un flor en 100.000 euros. Tú miras ahora mismo Fidensa, que es una de las colecciones de Taylor Hobbs, y Taylor Hobbs está ahora mismo, creo el Fidensa más barato serán 100 Ethereum. Y cada vez que se ven en el secundario se quedan un porcentaje. Y hay mucha gente, en España hay muy buenos artistas de NFTs que han sacado colecciones, de hecho hay varios que han sacado colecciones con Artblocks. Entonces, ya ¿qué pasa? Pues primero que el arte se desintermedia, que la tecnología de arte generativo y gente que era capaz de, de crear arte inspirado en ciertos patrones, pues, por ejemplo, hay muchos, arte, hay, hay muchos casos de artistas basados en, en biología, en montañas, en geografía, en geología, que luego añaden color eh, o en patrones. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que se juntan con, con ciertos clubes o con ciertos partnerships, como el caso de, de Artblocks, que lo que se dedican es a hacer una serie de colecciones con el artista y hacer el marketing y ayudarles a crecer. Y, a, y a, incluso en muchos casos hacen el listing completo. Ellos se encargan de hacer el listing, de mandarlo a, sus, a su base de usuarios y tal. Y está permitiendo que muchísimos artistas crezcan y, y tengan mucho tirón. Y al final, claro, cualquiera que más que menos tiene algo de arte en casa. No un Picasso, pero tiene cosas, pósters, arte. Eso es casi, casi a fondo perdido. O sea, lo que vayas a una subasta o lo que sea, y en cuyo caso ya veremos si hay liquidez o no, es muy difícil saber cuánto vale y cómo. O sea, el arte, en los últimos 30 años, el arte medio-alto y los grandes artistas se ha revalorizado mucho, pero los demás, lo que tengas en tu casa, pues no vale nada y cuando venga otro lo va a tirar a la basura. Pero el arte que tú tengas eh, on-chain, en, en OpenSea o en, en cualquier otro marketplace, Verificable con liquidez sobre el que te están haciendo ofertas. Yo tengo alguna pieza que me hacen ofertas cada mañana. Eso, eh, esa liquidez y esa. No es ya la especulación, es que es arte que a ti te gusta, que lo tienes, pero que tú sabes que tienes la capacidad de vender, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho, ¿no? Y, y lo último que quería comentar es esto: que hay muchos estudios ya que se dedican a esto, a, a crear ese tipo de arte, a seleccionar artistas. Eh, hay muchos clubes que se dedican a, a sponsorizar a artistas para que lancen. Entonces, yo creo que, que a nivel de arte. Es una revolución impresionante y que aporta mucho. ¿eh? Que no, no es ya el, joder, es que hice, compré un Fidensa, hice el minting en Artblocks, en no sé qué, por, por 0,1 Ethereum y ahora me dan 100. Eso es, está bien y genial y es sano para que haya liquidez, pero que lo que la gente se pierde es todo lo que hay detrás de eso. La cantidad de creadores, impresionantes creadores en el mundo offline que crean sus propios NFTs, la cantidad de gente que levanta dinero creando un NFT, porque que al final un NFT, mmm, en un DAO, cuando tú creas un, un token, una monedita que ponga Cádiz y cuando la gente compra, es un 1% del pool de acciones que van a comprar el Cádiz, lo que estás haciendo en realidad es una ronda de financiación. O sea, que, que es que no, son opciones de mucho, muchos temas de arte, muchos temas de clubes, de comunidad, pero incluso en un momento dado es una opción casi, casi de participación en una sociedad como cualquier otra, ¿no? Entonces, las fronteras se difuminan mucho. Mola. Pues, pues ya justo te quería preguntar por los DAOs, porque al final el disco DAO tú, es, es un DAO y lo has conectado un poco por, por toda esta parte. ¿Qué es un DAO? Y, y que aunque se conecte con una sociedad, ¿en qué se diferencia de una sociedad? Bueno, es que con los DAOs hay tal jaleo ahora y hay, bueno, ahí Chris sabe mucho más que yo y Chris eh, tiene siempre algún toque entre el escepticismo y comentar un poco las, los riesgos, que creo que hay muchos riesgos. ¿no? Al final un DAO es una, es una organización autónoma descentralizada que, bueno... Las descentralizaciones también te tienes que reír a veces porque te venden que son muy descentralizados y luego, bueno, hay cosas más centralizadas que otras. Pero la forma más básica es que al final está todo eh, sobre Ethereum, sobre blockchain, eh, en, en un código abierto, se ven las decisiones que se toman, todos los partícipes pueden votar eh, y, y un poco la idea es que cuando tú tienes eh, una comunidad y lo que quieres es levantar, un proyecto con la comunidad. Quieres darles derechos económicos a todos, derechos de voto a todos, para que se genere un poco esa, esa comunidad que tenga un incentivo. Los propios, eh, las figuras en general que están detrás de la, del DAO, la gente que promueve un DAO, por ejemplo, en el caso de INS, eran nueve, que, Pero se intenta, en general, dar un airdrop a la comunidad, que toda la comunidad participe del DAO, que se sometan a votación, las cosas importantes, de forma muy transparente, y tener trazabilidad, de lo que hace el DAO, como porque todo está en chain y tú tienes el wallet, tú montas el informe de Treasury y la gente sabe qué wallet es, a dónde va el dinero, cómo se mueve. Entonces, realmente es una, eh, es una figura casi, casi utópica, ¿no? porque es eh, muy descentralizada, autónoma, que todo el mundo vote, que evidentemente está, eh, tiene sus propias vulnerabilidades, y sus riesgos, porque está limitada por cómo lo gestione la gente que esté ahí, cómo se vote y la transparencia que haya. Que al final no tiene una personalidad legal. O sea, siempre detrás de un DAO tiene que haber una personalidad jurídica, tiene que haber una sociedad, porque realmente si no, es difícil saber. Y hay muchos casos de gente que se mete en un dado, que en algo que se llama un DAO y luego realmente no se gestiona de esa manera, ¿no? Eh, y el componente muy clave de este tipo de cosas siempre es el token, porque cuando tú tienes un token y tú eres partícipe del token, por ejemplo, en tu caso, eh, tú tienes discos y con eso tú eres partícipe del token, tienes eh, tu derecho económico, tu derecho de voto y realmente puedes ejercer tu, tu capacidad. ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Pues el problema siempre es que luego hay muchos casos donde la gente no tiene la sociedad montada, no cumple con lo que se ha dicho, no somete ciertas cosas a votación... Eh, la estructura de los tokens no es transparente o no está bien gestionada, con lo cual si sí, eh, hay un airdrop y somos un DAO, pero el 80% se lo llevan los tres fundadores, no tienen locking que impidio, no tienen hitos, no tienen una, un, un besteo. Lo normal es que tengas como mínimo un periodo de permanencia, unos periodos para ir consiguiendo que se liberen esos tokens a, a cambio de unos hitos. Entonces, bueno, es un modelo que ahora mismo está surgiendo. Bueno, lleva tiempo surgiendo porque ahora mismo está creciendo muchísimo que está un pelín prostituido en ciertos casos, porque hay, hay algunos objetivos que son muy poco realistas, donde al final los promotores del DAO son poco transparentes, que tiene un cierto riesgo legal, porque luego tienes que saber lo que hay y lo que no hay detrás y entender bien, y que realmente lo que permite es, en cuestión de semanas, acelerar mucho el proceso y, y que las comunidades compartan mucho la capacidad de decidir de votar y de compartir el beneficio económico que antes era muy difícil porque bueno, tú y yo estamos en tecnología y en startups pero no tiene nada que ver yo soy accionista no sé qué y puedo hablar de lo que quiera pero no no lanzo un voto ni para dios mientras que aquí todo el mundo vota tiene su cuota tiene su token comparte el, los beneficios tienes una wallet donde ves todo cuántas veces has estado en una startup en la que de repente gastan no sé qué en marketing o compra la oficina no sé qué o fulano se compra un coche que es imposible pues bueno, es muy difícil porque hay un tracking y hay una hay una estructura muy abierta que permite un control bastante exhaustivo no bueno, mucho, esto es lo que dices, la, la parte de la transparencia, no el tiempo real, casi llevar una empresa en tiempo real. Carlos, ya para, para terminar, quería irme al futuro, bueno, ponernos un poco futuristas casi ciencia ficción y, y yo quería plantear año 2045, porque en el año 2045 habrá pasado más o menos el mismo tiempo que ha pasado desde la explosión de la burbuja hasta ahora, es decir, un periodo de tiempo razonable como para que esto haya desarrollado. ¿Cómo ves tú todo este mundo en particular, juegos Play to en particular, DAOs y NFTs en el año 2045? Eh, ¿Habrá tenido un impacto significativo en la sociedad? ¿Cómo lo ves? Uf, es que es un... Eh, para mí... Yo, yo estoy muy sesgado, entonces bueno, es un tema... yo creo que te lo puedo responder de la forma más objetiva, pero para mí es un mundo nuevo que se abre. Eh, creo que el cambio suele ser positivo y en general cuando es un cambio a a compartir más poder y a permitir que la gente sea más dueña de, de su tiempo, de sus activos y de lo que hace, siempre es bueno. Eh, y yo me quedo con tres cosas. ¿no? La primera es que eh, este ha sido el año de los NFTs, del blockchain, de, de las, los juegos, del, de, del play to end, porque la gente lo está usando eh, y al final esto lo que te permite es tener unas condiciones... Muy favorables eh, a nivel financiero, ya sea porque haces staking y sacas dinero por esa vía, ya sea porque haces transferencias más baratas, ya sea por, por lo que sea. Tienes una alternativa a tu banca tradicional, tienes unos casos de uso muy buenos y muy potentes. Eh, en muchos casos hay gente que ha ganado dinero, en otros, bueno, lo habrán perdido, pero en general han ganado dinero. Ahora mismo tienes más de 100 millones de personas jugando ya a juegos de Play to End y a NFTs. El mercado de NFT es un mercado que ha movido 24.000 millones de dólares el año pasado y en enero va a mover 4.000. O sea, es un mercado que está creciendo a tope, que ha permitido que los creadores hagan dinero, como yo digo, el life-changing money. O sea, hay muchos creadores a los que les ha cambiado la vida, que llevan 20 años haciendo tecnología de... Eh, arte generativo y no les daban bola o están metidos en un estudio de arte donde cobran mil euros y de repente en una condición buena han sido capaces de demostrar su talento al mundo y de conseguir que se les reconociera, ¿no? Eh, que en caso de países en vías de desarrollo hay millones de personas que se están ganando un sobresueldo de 100, 150 euros que les ha permitido cambiar su vida, ¿no? Y, y ante todo creo que lo que está aquí para quedarse es esa visión, ¿no? De compartir mucho más el poder en las relaciones. Eh, compartir mucho más el poder entre usuario, vendedor, usuario, compañía. Y, y lo que me gusta es, primero, el, el foco en la comunidad, que la gente se sienta mucho más conectada, que comparta mucho. Y luego el foco en, en que la gente también se exprese por su cuenta, que los NFTs al final son, eh, son una forma casi en los avatares o los colectivos, es una forma de, de hacer cosas que te gustan. Y participar de su beneficio. Todos hemos sido chavales y hemos jugado a rol, a cartas, a juegos y nos costaba una pasta y no veíamos nada. Si esto sirve para que la, esas relaciones también cambien y que la gente sea capaz eh, de replantearse incluso el futuro del trabajo, porque en un momento en el que tú estás ganando dinero con todo este tipo de cosas y esto está afectando, ya hay modelos de, de influencer marketing donde los influencers son dueños de su marca, ya hay modelos de gente que crea su propio token, ya hay modelos de gente que que realmente está siendo capaz de desintermediarse a sí misma y de, o de decidir cómo trabajar y dónde trabajar, porque a raíz de estos modelos gana un ingreso pasivo, pues yo lo veo de forma muy positiva. Yo lo veo como algo estupendo que al final va a permitir que, que la gente sea mucho más dueña de su tiempo y, y libre de decidir. Entonces, creo que eso siempre es algo bueno y, y creo que esto no ha hecho más que empezar. Entonces, nos reiremos, ¿no? A futuro nos reiremos cuando los dados eran un... un un muñequito de un mono que un tío se ponía en Twitter porque los dados van a afectar todo. Van a afectar el mundo de la música. Ya hay varios proyectos muy buenos de NFTs y de dados en, en música. Van a afectar el mundo del cine. Hay, hay varios españoles muy buenos ya haciendo NFTs de, de cine. Van a afectar eh, cualquier proceso que tenga que ver con la creación y con la, y con la, con, con la comunidad y con la venta. Entonces, bueno, súper interesante y yo creo que muy positivo. No, me, me encanta tu visión. Yo, yo compro todo lo que has dicho. Nada, Carlos, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Algún sitio por donde te pueden seguir quien nos esté escuchando? ¿Algún sitio a los que los quieras dirigir, quien quiera saber más acerca de lo que estás haciendo? Sí, bueno, yo comparto mucho por Twitter. Al final yo tengo un poco mis dos vidas paralelas, ¿no? La vida de LinkedIn y la vida más profesional. Y luego la vida más friki de Twitter, que es donde nos lo pasamos también muy bien. Y comparto mucho. La verdad es que diré tonterías o diré cosas que que a lo mejor parezcan muy locas o cosas que parezcan no tengan sentido, pero lo que me gusta es compartir y aprender de los demás. Y, y creo que Twitter hay una comunidad muy divertida y con gente joder, la verdad que contribuye mucho y yo aprendo un montón. Así que encantado de charlar por ahí. Venga, perfecto. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por todo y todos a seguirle a Carlos en Twitter. Carlos o <risa> usuario y aprender de él. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Corti. Un abrazo.